Eh, la que sigue por favor, otra parte es la parte de genéricos que en lo que va de estos años han entrado 357 nuevos genéricos a México en los últimos cuatro años, lo cual ha traído reducciones de precios del 60, entre 60 y 70% comparado con los innovadores y bueno nuevamente esto también es acceso a medicamentos, la que sigue por favor, y bueno, finalmente, en esta gráfica ustedes ven cómo, mientras que en el 2010, en todo el año, hubo aproximadamente 150 autorizaciones, registros de alguna, de alguna cuestión, trámites, llevamos en promedio 500 todos los meses de ahí en adelante. Bueno, esto es un resultado de distintas maneras, vigilando seguridad, calidad y eficacia, pero tratando de quitar algunos. Bueno, esto es eh, la experiencia de México. Eh, muchas gracias. Si quieren podemos eh, pasar a ver si hay a, alguna, a, alguna pregunta, algún comentario y, y bueno, posteriormente podemos pasar a, a hacer un diálogo entre el doctor Coto y yo. Adelante, yo quisiera hablar acerca de la COFEPRIS conozco de cerca el trabajo que hacen lo conozco desde hace mucho tiempo pero sobre todo reconozco una intención que verdaderamente ha elevado la categoría en la que ellos hacen su esfuerzo y su trabajo desde que sobre todo Miguel Arriola llegó a la COFEPRIS se instauró en esa institución en esa comisión un ejercicio que como modelo ha sido muy exitoso y tiene que ver con aplicación estricta y pulcra del trabajo que se tiene que desarrollar para hacer lo que ellos hacen. Antes de la cofepris, como dijo Mario, era bien complicado entender que los procesos se notara que eran urgentes. Hoy son urgentes, siempre, hoy siempre tienen una respuesta que es inmediata y lo más importante, están pendientes de cada proceso en cada momento puedo decir de manera personal que cada que yo me he comunicado con Mario con Mica Viola o con alguno de los hombres y mujeres que toman decisiones para bien de nuestros enfermos siempre he tenido una respuesta inmediata siempre he enseñado la gran paradoja y esta tiene que ver con los siguiente ellos hacen un trabajo increíblemente rápido. Demasiado a veces, tomando en cuenta que lo que sigue, que son los escollos a los que nos enfrentamos todos nosotros, retrasan el tiempo de aplicación para tener acceso a nuestros tratamientos. Después de lo que hace la COFEPRIS, viene el Consejo de Salud General y todo se detiene. Y después vienen las instituciones de salud que compran los medicamentos y después otra serie de fórmulas que hay que resolver esta es una paradoja que sería desde mi punto de vista el punto nodal a atender y tiene que ver necesariamente con cómo hacemos que el trabajo perfectamente bien elaborado por ellos termine por ser una consecuencia que a muy corto plazo dé resultados porque a veces le hablo a mi que la riola o a alguno de ellos y me dicen ya está David, ya terminamos, el proceso fue un éxito y se catapultó de manera inmediata y luego se tarda meses o años, eso es lo que tenemos que resolver ¿por qué medicamentos que ellos están autorizando? porque entienden que tienen la suficiente garantía de certeza para hacer un producto o un fármaco a favor de los que lo necesitan, porque después de ellos tiene que esperar el paciente tanto tiempo para que llegue a sus venas ese medicamento. Eso sería necesariamente la tarea a la que nos tenemos que dedicar todos los que estamos aquí, y es solicitar de manera puntual que se haga una, digamos, un análisis claro de por qué de un punto a otro hay tanta tanta tardanza alguien cualquiera de ustedes me va a decir David por lo que cuestan los fármacos porque no los quieren autorizar porque es increíblemente raro que un fármaco se autoriza rápidamente dado que hay una evaluación correspondiente que tiene que ser cubierta por el Estado Mexicano sí sin lugar a duda pero se si tiene que hacer porque muchos de nosotros no tenemos tiempo nuestros enfermos no tienen tiempo yo termino esta participación diciendo que el trabajo que ha hecho la comisión de la cual es parte este hombre, amigo mío Miguel Arriuda con todos sus huestes ha sido verdaderamente eficiente, institucional, republicana y es una de las cosas de las que nos debemos de sentir muy orgullosos la COFEPRIS hace su trabajo Ustedes me conocen y saben que no diría algo que no sea cierto. La Covepris hace lo que tiene que hacer, lo hace bien y lamentablemente después de la Covepris nos topamos con estos absolutos obstáculos a los que hay que darles duro para que desaparezcan. Muchas gracias. Muchas gracias David, agradezco mucho las palabras. Cuenta con que yo se las transmitiré a Miquel, y, y aunque no lo mencioné hace rato, Miquel me pidió muchísimo que lo saludara, y para él es muy importante este evento. Eh, tan importante es que eh, el invitado de América Latina es un gran amigo de él, que es el doctor José Vicente Coto. Él quería estar en este momento aquí, por cuestiones de agenda no pudo estar, pero eh, él me pidió mucho que les transmitiera el saludo y el compromiso que ustedes han visto de parte de COFETRIS para con eh, este tema. Gracias. ¿Se ha visto esto eh, en los precios? Esa es una pregunta. Y la otra, y otra. ¿con cuánto personal cuentan ustedes como agencia? Porque entiendo que hay muchas agencias en países latinoamericanos que no cuentan con suficiente personal y por lo tanto también tienen entonces un una, una mayor enriquecimiento en los procedimientos. Entonces, este tipo de estrategias puede ser interesante. Para agencias que son más pequeñas y que cuentan con menos recursos humanos, no o sé sea, digo, es como para pensar. Gracias. Así es. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera contestar brevemente y me gustaría pedirle al doctor Coto que también él aclara porque eh, ha habido una relación muy estrecha eh, entre la Dirección Nacional de Medicamentos del de Salvador y Cofepris. COFEPRIS como al momento de certificarse ante la OPS tenemos el compromiso de tratar de apoyar de manera eh, de incapacitación o etcétera regulatoria a todas las agencias de la región sin embargo eh, parece que no todas las agencias son tan receptivas y pueden ver con tanta claridad pues que el, el, el objetivo principal es la gente, son los consumidores. Y es a quienes debemos, a, a quienes nos debemos y a quienes debemos de tratar de ayudar. En ese sentido, y para hablar particularmente de precios, efectivamente, eh, el hecho de que haya mayor acceso ha, in, ha impulsado menores precios en medicamentos. Eso se ha traducido. Lo que pasa es que no quise. Ya llenar de tantas láminas en reducciones en lo que se llama el gasto de bolsillo en medicamentos de México comparado a como estaba en los últimos años. Eh, en la última encuesta de ingreso-gasto de México, donde viene el gasto en medicamentos por decir eh, de ingreso, por ejemplo, es muy. Eh, de mucha satisfacción y muy notorio que en el decil más bajo de, de ingreso de 10, el porcentaje del gasto asignado a medicamentos se redujo en la mitad de lo que era cuatro años antes en la, la última encuesta fue en el 2011 en el 2012 comparado eh, con cuatro años antes, bueno, eso es son resultados concretos que se ven, eso es la parte de medir resultados y como agencia tenemos que ver la manera de medirlos en ese sentido yo creo y eh, un, eh, un ejemplo de un país de un tamaño mucho más pequeño pero que ha hecho cuestiones muy bien y ha tenido resultados positivos y que pudieran ser replicados en otras economías que dicen bueno es que México es un país grande eh, es el salvador, y en ese sentido me gustaría, José, si podrías compartir con nosotros. Sí, no es el caso en el tema de los precios para los medicamentos huérfanos. O sea, todas las medidas regulatorias no afectan el precio en el tema de los medicamentos huérfanos. Hay tres categorías de medicamentos, quizás a la, a la que hacía referencia Mario es a los medicamentos que son moléculas sencillas, que definitivamente los procesos regulatorios mejoran el acceso porque aumentan la competencia y hay más disponibilidad de, de estos productos en el mercado. No así en los biotecnológicos, que las medidas regulatorias, digamos que no tienen un impacto necesariamente en el precio. Por lo menos las medidas regulatorias que hasta ahora se han establecido. A mí me parece que estamos a las puertas de una regulación un poquito más agresiva en el tema de los medicamentos tecnológicos para que pueda esto repercutir en el precio. Y en los medicamentos huérfanos los problemas son otros. Aquí ciertamente nosotros participamos en el proceso de agilizar el, el, el acceso, pero francamente el problema económico sigue siendo el problema al final que no tiene todavía solución. Y es que si seguimos nosotros pensando que el medicamento únicamente puede estar accesible para que lo pueda pagar, francamente vamos a tener grandes problemas en el acceso a medicamentos y particularmente los medicamentos huérfanos. La otra cosa con respecto a la pregunta, existe una simetría regulatoria a nivel de América. O sea, francamente hay eh, algunas agencias que tienen una gran fortaleza regulatoria y otras que tienen apenas una esbozo de estructura y tanto derecho tiene un ciudadano que pertenece a un país con una débil regulación como el que tiene una eh, agencia fortalecida, así es que eso tiene que ver con justicia y, y al final de cuentas todos somos latinoamericanos, así es que esos son problemas de fondo y por eso dije al principio de mi presentación, este tema cuestiona realmente las capacidades regulatorias de un país. Sí, efectivamente, eh, en la parte de precios no es en medicamentos guárdanos, lo cual por la prevalencia es muy difícil. Sin embargo, bueno, se impulsa el acceso y, y de esa manera se puede, podría en algún momento incidir, aunque no en la manera como lo ha hecho con genérico. Mario, eh, primero quiero felicitarlos por las excelentes exposiciones y me da mucho placer como ciudadano de Latinoamérica. He sido testigo también del progreso que han tenido todas las agencias regulatorias. Desde hace 10 años atrás hasta ahora, el nivel que no han alcanzado todos los países ha sido muy importante y creo que estamos a punto de dar un pasito más también para eh, ponernos a un nivel similar de los grandes países en, en este nivel. ¿no? Quisiera seguir un poco el tema de Virginia y el de ustedes y tomar el tema de la armonización. Para quien hace investigación, y yo hago investigación, el hecho de que no estén armonizados es un cepo para cualquier iniciativa regional para que se trabaje en drogas huérfanas. Y armonizar no quiere decir bajar al nivel del peor, quiere decir subir al nivel del mejor. Y eso me parece que, entiendo que hay cuestiones por las cuales los medicamentos comunes hoy no pueden estar armonizados. Pero estos, son medicamentos que al mercado no les interesa, es una buena oportunidad para empezar a trabajar en esa temática. Precisamente antes de, de conversar esta mañana, hablábamos con Mario de la conveniencia de llevar este tema a, la, a nivel de las autoridades regulatorias. Ambos pertenecemos al Consejo Directivo de la Red Panamericana de Armonización. así es que precisamente era una de las cosas que discutíamos, porque este tema, yo tengo casi cuatro años de estar en el Consejo Directivo eh, y jamás se había tocado. O sea, me parece que es un, un momento muy importante y, y ciertamente sí existe un, un despertar en el desarrollo regulatorio a nivel de las Américas, así que me parece que es un momento muy oportuno para hacerlo. Coincido totalmente y efectivamente nos reunimos las agencias reguladoras con cierta frecuencia y, y efectivamente como, como comenta... José, estábamos precisamente en la mañana hablando como este es un tema idóneo, porque eh, nadie tiene la economía de escala requerida como para poderle imponer a nadie más. To todos somos pequeños de alguna manera y tendríamos mucho más que ganar. Yo creo que, sí, que sí. Ahí hay una pregunta yo soy Verónica Ruiz tengo un diagnóstico de enfermedad de Huntington desde hace 11 años el primero quiero darles las gracias por ese sentido de urgencia y por todas las cosas que están, que están haciendo bien y, y estando en, desde el asiento de, de una enfermedad rara y que estás esperando que algo suceda este, en verdad se los agradezco muchísimo y mi pregunta es esta ¿cómo hago? Si es que hay un hay un producto ya que se llama Protandin. Tengo entendido que la empresa ya lo liberó. ¿De qué manera podemos hacer que, que este medicamento llegue a la gente como de manera urgente? ¿No? ¿cuáles son las conexiones que necesitamos armar? ¿Cuál sería la estrategia no. que podemos hacer? No. ¿Y Pecha cómo me puedo firmar? David Peña. Bueno. La, la función principal de COFEPRIS consiste en eh, analizar y, as, y autorizar y que haya el reconocimiento como mercado huérfano para que pueda quien solicitó la, este reconocimiento poderlo traer al país y distribuirlo. La parte de la cadena de distribución y cómo manera, cómo llega no es una parte que, que sea directamente nuestra competencia, lo que hacemos es ponerlo disponible, podríamos eh, en algún momento reflexionar y ver si a través de COFEPRIS hay algún conducto en el que pudiéramos, en este momento no, no estoy claro de, de qué manera porque escapa un poco de la, de la función bueno, yo no sé si, si, si va a ser correcto lo que voy a mencionar, pero a mí me parece que ese es el gran desafío que tienen los gobiernos, particularmente en América Latina. Pasar de concebir la salud como un servicio a concebirla como un derecho. Un derecho al cual todos tenemos que tener acceso. No importa que usted tenga una enfermedad que solamente da dos pacientes en el mundo, pero tiene derecho. A, a, a recibir la atención adecuada, lo que pasa es que ahí entramos en otro terreno que tiene que ver con la salud pública, con la limitación de los recursos y eso ese es un mundo que pudiéramos pasar horas aguando, pero a mí me parece que el concebir la salud como un derecho que tenemos todos y que debemos exigir, es parte del camino que tenemos que cruzar para poder lograr realmente que todos los pacientes reciban la satisfacción a ese derecho a la salud y no pensar solamente que solo cuando hay 10.000 casos, cuando hay 40.000 o cuando hay 100.000, entonces si se va a hacer investigación, entonces se va a poner el acceso a los medicamentos. Pero ese tránsito es complicado y quizás nosotros desde la parte regulatoria lo podemos ver tal vez más fácil que alguien que tiene que lidiar con recursos limitados para enfrentar problemas sanitarios que son digamos que eh, más, más, más grave en el sentido del número no en el sentido de la persona Sí, licenciada María, buenos días, eh, pues antes que nada efectivamente felicitarlos por su plática porque es bastante focal, no nos permite un punto de vista que el resto de los pacientes o los médicos no tenemos en estas circunstancias mi duda es ustedes finalmente avalan eh, medicamentos para adultos, pero la versión infantil, eh, ustedes dan algún seguimiento a...